Llegó el día. Eh, la verdad es que esta semana no no grabé nada en el auto porque estuve esperando que me llegaran las herramientas de Crossmaster y de nuestros amigos de Do en Pagio Ellos fueron muy amables y enviaron herramientas para que sea más fácil la tarea de desarmar el Ford Así que estoy tan nervioso que y ansioso que voy a abrir ahora lo que es la caja. Así que acompáñenme. Vamos a ver qué es lo que nos han enviado vamos a ver lo que nos han enviado ¡Wow! esta es la, una de las estrellas de, de la marca un taladro a batería ya lo vamos a estar viendo cómo funciona a fondo haciendo un par de pruebas Esto es un juego de tubos. Fíjate que lindo. Con críticas, con todo. Bastante completito. Un set de destornilladores. Antes de estar sacando tornillos con el cuchillo. Llaves Allen. Una pinza. Hermosa la pinza. tubos, pinza, alicate, pinza de corte, fíjate, ¿Muchas? me tiemblo las manos, la verdad que estoy muy nervioso y muy contento de todo eso que estamos compartiendo, ¿no? Vamos a abrir esta caja que es la más gorda, la más grande. Esto es eh, para ustedes, ¿no? Gorras, para cuando hagamos un, un sorteo. Están bastante buenas las gorras. Y en Racing, gorras de sí, Dowell en de... Están buenas. Muy buena calidad. Muy buenas, sí. Muy buenas, muy buena costura. Remeras. Muy lindas remeras. Para lo que es el laburo para que no tengas que estar usando las remeras de la promoción de la escuela y seguir ensuciando una bolsa para la compra del pan <ríe> y llevemos la marca presente siempre disco de, de desbaste. la verdad que es muy muy agradecido disco de corte como para dos falcos más o menos me mandaron un perro Nada no, mentira, este es el de la casa, ¿eh? y es hartante pero bueno sí. <risas> si quieren se los mando también en el sorteo la otra estrella del envío, fíjate ah, que acá también hay banderas de buen pagio, vamos a estar viendo eh, cómo funcionan las herramientas de, de buen pagio, ellos son muy buenos eh, haciendo herramientas a batería son también la, la marca de Uri Martínez, este, nuestro representante de Ford en el TC. Así que es un honor poder compartir la misma marca. Bueno, esta es otra también de las, de las estrellas del envío. Esto me parece... Esto para mí es un sueño. Nunca pensé que iba a tener... Esta caja de herramientas tan... tan profesional, ¿no? Jo, jo, jo. Hermosa Muy linda Muy bien, muy bien hecho, el, el material todo lo que son... se ve bastante pesada, bastante robusta así que la vamos a llenar de, de todas las herramientas que nos han mandado como ven las herramientas en esta hermosa caja tipo fuelles la verdad que el sueño del pibe hecho realidad en esta caja de herramientas hacer mis chancletas con media la calidad excelente muy ergonómico muy bueno el agarre alicate <coughs> lo que son las llaves allen eh, milímetro y pulgadas esto que ya lo vamos a estar probando una barra de extensión y acá las llaves grandes mezcladas milimétricas y de pulgadas y acá las milimétricas y acá las de pulgada esto cuánto va a durar así calculo que un día pero bueno para la presentación está lindo y la cerramos casi me come la mano ahí y ahí tiene para poner un candadito está bastante bueno si tenés un perro como yo que se come todo te sirve capaz de comerse las herramientas y nos quedaría así vamos a sacar por primera vez nuestra Llave de impacto de la marca Lubu Empagio. Vamos a leer un poco lo que dice la caja. Me acerco. 18 volt. Lo había leído por acá. Un torque de 400 Nm. Según lo que yo estuve leyendo, por ejemplo, la tuerca de una rueda, este, cuando vas a ajustar con una llave, una llave de cruz, este, lleva 120. Así que imagínate que acá tenés 400. Es un montón. Y cargador de batería ultra rápido, bueno incluso la batería y todo, y esta caja que vamos a ver ahora promete ser bastante linda, un sistema de seguridad bastante avanzado acá. Ah, tengo, tengo herramientas ahora para, para cortar, bien. basta de tijeras basta de ligeras. Y acá tenemos nuestra llave de impacto, que viene con sus instrucciones. su cargador ultra rápido. Un sistema velcroft, para que no se mueva. Y acá está. Fíjate lo que es. No, el agarre que tiene es muy ergonómico, está muy bueno. Y es pesadísimo, o sea, no te voy a mentir, es bastante pesado. Vamos a encenderla por primera vez. Opa, ahí está, tenía la. Vos la ponés acá en medio, aparentemente. Se ve bien, ¿no? Sí. Lo pones acá en el medio, este botón, y es una traba de seguridad. Y este es, este es el botón para que vaya a la derecha o vaya a la izquierda. Ahí ponemos. La verdad, que muy, muy contento y agradecido de impacto, es para usarla con tubos medios, no soy un experto en herramientas así que sepan disculparme si no sé todos los términos, así que bueno, simplemente ponemos ahí, ya está lista para descabar todos esos pambillos duros y está, esta es la barra de extensión está muy pero muy buena también ponemos ahí cuando tengamos que llegar necesitamos llegar lejos hermoso, ya les voy a mostrar a detalle cómo se carga fíjense lo que descubrí recién este tiene un indicador led de cómo está la batería no, es espectacular más sencillo de usar imposible la batería de esto obviamente hay repuestos también que se pueden conseguir la verdad un buen pagio me ha impresionado la calidad que tiene muy pero muy bueno vamos a ir a nuestro taladro La gente me mandó a, a acomodar un poco, así tuve sacar un par de cosas, arruinaba la escena. Acá está, no, no, la calidad que tiene esto, muy, muy buena. Esto para la gente que hace trabajo en techo, esos lugares, impecable. Fíjate que tiene la, la luz para alumbrar. El lugar de trabajo selector de posiciones ahí tenés para el percutor y ahí tenés para taladro la verdad que es un buen pagio muy agradecido ¡Oh, qué hermoso! Bastante profesional. Muy, muy lindo el material de la caja, muy duro. Está buenísimo. La verdad, que un sueño. Ha sido todo por hoy. Este, la verdad es que estoy eternamente agradecido a la marca Crossmaster y Nuevo espacio. Espero que puedan seguirnos en sus redes. Este, seguramente vamos a estar mostrando también el proceso de, de desarme del auto, de cómo funcionan las herramientas. Eh, son de una calidad hermosa y estoy muy agradecido este, a la marca por haber confiado en mí. Espero que les haya gustado el video y que puedan eh, confiar en estas herramientas. Ya vamos a ver a través del proceso de restauración del auto, de la confiabilidad que tiene, es una herramienta muy buena, yo la conozco hace mucho tiempo, mi esposa como lo dije en Instagram hace un tiempo me regaló un par de llaves de esta marca, en relación precio calidad son excelentes, así que espero que estén todos muy bien, que puedan eh, siempre perseguir sus sueños y que cualquier cosa que me dejen en los comentarios, cualquier duda que tengan, un saludo muy grande a la gente de Crossmaster, Edu eh, en Pagio, a la gente de BTA, BTA Tools, que es un equipo grande de marcas de herramientas, y nos vemos la próxima. Chao.